Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural. Y si no, fíjense en la, en la pantallita del fondo. ¡Oh, mira qué bonito! Bueno, esto es gracias a Pizzo. Pizzo. Esto también, aparte, por lo que he ido viendo... De, de vienen cositas como esta la caquita tiene que estar por ahí es como un cuadro de pícel que pues poner lo que te da la gana vamos a buscar algo tóxico <risa> vamos a buscar algo realmente tóxico vamos a buscar a ver o básicamente, mira, ahora vamos a dar a este lo vamos a aplicar Y lo vamos a llevar, como veis, a la pantalla. Dentro vídeo. <ríe> Sabéis, amigos, necesitaba, este, eh, amigos, necesitaba este, este pequeño remanso de paz eh, musical que he hecho con el gatito. Y es que es tal la ansiedad que me provocan estos niños ratas, esta prensa vendida, que aparte le ha dado pábulo, no me lo estoy inventando yo, o sea, desde hace años le ha estado dando pábulo al abandone Indiferentemente, simplemente por el, por el bait, simplemente por por hacerles pensar a los niños rata que su consola era la mejor y viva Sony, punto, bla, bla, bla, bla, ya lo sabemos. Muy bien. Pero es una estafa. Igual que también decirles, y todavía hay algún cabeza de Chorlito que piensa que el Starfield va a salir exclusivo en en Sony. O que va a salir en Sony. Mira, yo no sé si va a salir en Sony. No debería. ¿O va a salir acaso el God of War en... Va a salir el God of War en Xbox? ¿Y el Naughty Dog? ¿A qué no? No, ¿verdad? Ningún... Ni el de las Hughes 1, ni el de las Hughes 2. No va a salir el God of eh, Ni siquiera el Rey Urdan. Ninguno de esos juegos, ningún fiel de que Reñurgal, que, que ya, aunque solamente sea por vender, se lo hubiera vendido a, a, a Microsoft, por, por ganar un poco de dinero, oye, no sé, pero es que no es rentable. Y además tienen esa política de que lo suyo es suyo. Los de Xbox en su momento dijeron: no, no. Mmm, sobre el tema de Call of Duty, ustedes os quedáis eh, en vuestras consolas, en vuestras cucarachas, y eh, nosotros os venderemos al Call of Duty preparado para ustedes, pero no hace falta que os mováis. Quedaos ahí. Preferimos que estéis ahí, que revendáis y vendáis el juego 30.000 veces. Sois usuarios problemáticos. Y de la prensa más problemática como Instant Gaming, no es prensa, pero mete un bait en el que dice que Sony compra Konami, y Konami eh, me imagino pensando en su famosa obra Silent Hill, que todavía les intentan vender que esa obra va a salir para Sony, cuando Konami no es de Sony, Silent Hill no es de Sony, Resident Evil no es de Sony, tampoco, no se vayan a equivocar nadie. Call of Duty nunca fue de Sony. Crash Bandicoot ni siquiera tuvieron, ni siquiera tuvieron, fijaos lo que os digo, ni siquiera tuvieron la decencia de comprar aquello que pensaban o que todo el mundo pensaba y asociaba como la mascota de Sony. Todos pensaban que era Crash Bandicoot pero nunca lo compró. Crash Bandicoot se vendía en Nintendo, se vendió en Xbox. Y, y donde pueda salir, porque no era de Sony. Y si Sony no tiene el dinero para comprar una mascota, un juego que realmente mmm, le han hecho mucho mal, Sony le ha hecho mucho mal a precisamente a este, a esta, a esta saga de juegos, pero ahora también lo quiere hacer con Silent Hill, quiere matar a Silent Hill, porque saben que va a haber un Silent Hill, pero no va a ser para Sony, va a ser los que crearon el juego de tan denostado, por cierto, por la misma gente que dice que quiere un Silent Hill, Niño rata, de la vida... que luego al año disfrutaron de... Bueno, al año, al tiempo, disfrutaron de The Medium y entonces ya sí que era un buen juego. No es que sea un mal juego o un buen juego. A ti lo que te importa es que esté en tu máquina. Entonces sí, es un buen juego. Si está en tu máquina, es un buen juego. Si no, no lo es. No lo consideras buen juego. Muy bien. Pero es que el problema es que tú... Ustedes, mejor dicho, no os compráis ni la máquina, el juego lo compráis de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta mano, porque os acostumbráis a comprarlo, venderlo, comprarlo, venderlo, comprarlo, venderlo, comprarlo, venderlo, y así no saca dinero ni Konami, ni ninguna desarrolladora independiente de videojuegos. Así no ganáis dinero. Las, los creadores de los juegos. No hablo de Sony, a mí me importa un carajo Sony o Microsoft. ¿Por qué? Porque ellos no son los encargados de crear los juegos. Los, crea los creadores son 3, 4, 3 industrias. Son eh, Asobo, son Capcom, son... Eh, eh, mmm, que todos las conocemos. Ahora mismo Konami, con Siren Hill, tiene un problema pero no por la gente que realmente nos gusta Silent Hill, sino por aquellos que dicen que les gusta Silent Hill. Que ya llega un punto que, que, que es esto que vamos a ver lo representa muy bien. Yo creo que Hill, eh, yo creo que a, a Konami le gustaría hacer esto con Silent Hill, ya simplemente para, para que ya no les, no les moleste más los niños ratas. Y dirán, ah, toma. O sea, esto es lo que voy a hacer con Zyrexky. Y es que, amigos, yo no sé si es que será aquí en España que estamos con programas como Sálvame y una sociedad, eh, bueno, que le hace falta madurar en algunas, en muchas cosas, como todas, en todas las sociedades cuecenadas. Pero esto se ha convertido en un sálvame. La prensa española es prensa amarilla. Generalmente, cuando no te vende humo, o cosas que son literalmente falsas, como el nuevo no sé qué saldrá para porque un insider de, de Rusia ha dicho que... ¿Qué dices? Pero ¿de verdad le das veracidad a eso? Eso no es... Aparte de que estás moviéndote en el terreno del amarillismo, estás con las especulaciones, con las... Pues ahí sale eh, cuentas falsas de PlayStation diciendo que nos complace anunciar que hemos comprado a Konami. Otros, como Instant Gaming, muerden el anzuelo con el bait se lo comen con papas y vais y soltáis además una una un cuánto decís que ha costado 7.300 millones además le ponéis hasta precio es que tenéis tenéis una cara más dura que el cemento armado y nada amigos esto es lo esto es por desgracia por desgracia, y digo por desgracia, realmente el, lo único que hay de Silent Hill hoy. Nada. Igual que ayer, igual que pasado, mañana, igual que los próximos días. No hay nada. Apuesto que no, encima todo, no solamente no es que no haya nada, es que, es que no hay ni una sola razón, entre ellas que Konami no ha sido comprada, y que el Metal Gear 5, el 35 aniversario de Metal Gear, aquí dice, una pi, un pipero dice eh, que tengo hype porque Konami haga, haya hecho una web específica para el 35 aniversario de Metal Gear, sí que sin duda alguna nos va a decepcionar también, eh, eh, oh. ahora te enteras de que había una web, no es que la haya hecho ahora, la web de, de, de Metal Gear existe desde hace bastante tiempo y la noticia no es esa, la noticia es que la han quitado todo, la noticia es que lo han quitado Creo que a jueves ya se puede hacer el resumen de la semana. Gracias Gorbas87 porque el mejor el mejor Xbox vende más que PlayStation Marzo. Abandone y retrasa la demo. Todavía gente creyendo al abandone. No hay Metal Gear... Eh, no hay Metal Gear. Solid ni Silent Hill exclusivo para Playstation, o sea, que, olvidaros ya, Sony no compra Front Software, ni tampoco Konami, ni compra nada, Sony tampoco compra Konami, y también yo aquí añadiría una pregunta, ¿cuánto ha costado la compra de Javen? ¿Por qué nadie ha dicho cuánto le ha costado a Sony comprar Javen? Dejemos la pregunta en el aire, si alguien sabe responderlo que lo ponga en la caja de comentarios, y os espero mañana en un nuevo capítulo, en un nuevo vídeo de El Vengador Tóxico en Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% libre de gluten, de gluten y de, y de noticias tóxicas para niños rata tóxicos. Nos vemos en el siguiente programa de Toxic Game Channel. Con vosotros, el vengador tóxico.